Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Nueva Naranja que nace de la naranja anterior Habíamos visto cómo se usaban los dos puntos y alguien me dice Marce, me gustaría que hicieras lo mismo con el punto y coma Miren, es un lío esto del tema del punto y coma si uno no tiene en cuenta una cosa muy pero muy importante ¿Para qué se usa realmente el punto y coma? Para unir una oración una oración que está subordinada a la principal es como una especie de idea subalterna estamos justamente trabajando con santiago lustano en este cuento de él que está trabajando individualmente en el taller y estamos viendo cuestiones bien bien precisas del estilo para que él vaya sumando herramienta tras herramienta y acá encontré la posibilidad de mostrarle a él y a ustedes el tema del punto y coma el punto y coma encierra una pausa, propone una pausa no tan corta como la de la coma ni tan larga como la del punto. Es una zona intermedia. Yo estoy poniendo todo el acento acá en esto. Fíjense atentamente. Mi papá me contó que Tulio, no importa el contexto acá, nada que ver. Mi papá me contó que Tulio trabajaba editando partidos de fútbol en torneos y competencias. ¿Mm? ¿Y qué hacía ahí? Quiere decir que esto, seleccionar las mejores jugadas para los de noticieros deportivos, ¿eh? con su pretérito imperfecto que seleccionaba, es el trabajo que él hacía editando partidos de fútbol. O sea, editar un partido de fútbol tiene que ver con mostrar, supongamos, todos los penales que hubo, o mostrar todos los eh, faul que hubo, o... o o los offside que hubo, pero acá específicamente se dice que ese trabajo de edición consistía en seleccionar las mejores jugadas para los noticieros. Entonces, muchachos, acá tenemos acá una vid con un racimo de uvas y una pequeña ubita que está como pegada, colgadita del racimo. Esto va con minúscula. Y ahí tenemos entonces que el punto y coma nos viene a dar la posibilidad no de pasar a un tema nuevo, de hablar de lo que ya se habló, de hablar de lo que ya se habló, agregar un elemento particular. cuando acá aparece una cosa distinta? Fíjense, sin que nadie en su empresa se enterase, Tulio grababa en un cassette algún partido interesante, ¿eh? y lo llevaba a los médicos de Sala los es decir, curraba material el tipo. Eso es tan importante que acá, en lugar de poner un punto y coma, este, una coma mucho menos, no, no, le ponemos un punto y seguido y marcamos esto, pero, sin que nadie en su empresa se enterase, este pero viene a anular todo lo que estaba antes. ¿eh? Una vez lo vieron una película, mira, esto a nivel semántico, este, después... De, digamos, antes de pero ¿eh? olvídate de todo. Por ejemplo, vos sos muy bueno, pero te voy a decir una cosa: no te dejes currar como un estúpido, que es muy distinto un estúpido de una persona buena. ¿eh? Entonces aquí sí que si vos sos muy bueno, olvídate. El pero anula todo lo que estaba antes. Bueno, por eso es tan importante separar lo que estaba antes del pero con un buen punto. Y acá trabajar siempre con esa zona intermedia entre la pausa larga y la pausa corta. Una pausa intermedia, el punto y coma. ¿Quedó más claro el uso del punto Paso y coma? Ahí. Bueno, muchachos, por arriba entonces para Marcelo y Marco, para Santiago, que está con Tuti trabajando su cuentos acá. Señores, el programa, el programa no terminó. El programa... Miren, estoy con Juan Manuel Martín, que trajo el mismo día que estuve trabajando el texto de Santiago Lustano para contarle a la gente cómo se usa un signo muy pero muy especial, de repente me trae un ejemplo servido en bandeja. El contexto es acá sí es conveniente decirlo, ¿no? Este, era un tipo que para levantarse militas en la parroquia se ponía una torrante, se colgaba una cruz de madera del cogote, ¿viste? Eh, un fariseo. Al poco tiempo de terminar el colegio, aquella cruz de madera era... Ninguna mina le dio bola, ¿viste? No, no. Al poco tiempo de terminar el colegio, aquella cruz de madera era nomás una anécdota y del fofo cogote del gordo solamente colgaba el gastado talismán del escudo de Chacarita. De un piolín de pizza colgaba. A ver cómo estamos Fran Petite que está ahí en el fondo, y Juan Manuel Martín. Pregunto, ¿qué signo es conveniente que vaya acá? A ver, piensen, piensen. Tan, tan tan no es punto, tan fácil sí señor bien ahí ahí está exactamente no le vamos a contar a la audiencia por qué cómo se usa porque esto ya lo vimos una hora atrás cuando estuvimos viendo con Santiago Lustano el uso del punto y coma así que nos despedimos de vuelta esto es canal de taller de cóptico. ¿Queréis este es traer los pulgares ahí? ¿Un pulgar arriba? Dale, volá, volá. volá. No, no, no, no, ahí, boludo, dale, ahí, ahí está, Ahí, ahí, ahí. Ah, ¡Ah! Bueno. <risa> Listo, venga. Bueno, pulgar arriba para Marcelo y Marco Juan Manuel Martín. Gracias, doctor. Con... <risa> <risa>